Saludos amigos, continuando con esta producción especial, el mes de la patria, honor y gloria de Telenor y en esta ocasión vamos a conversar sobre un tema muy interesante, vamos a hacer las reflexiones tuartianas. y para ello tenemos, nos acompaña aquí en el día de hoy el profesor de historia, nuestro amigo Robert Frías Robert, bienvenido una vez más Saludos hermano, saludo a todas las personas que están eh, pues viendo esta programación especial eh, de Telenor. Eh, honor y Gloria, gracias por la invitación y para nosotros es más que un honor pues compartir eh, en este espacio con usted, hermano y amigo Yerjan La Antigua. Tú has sido parte fundamental de esta producción. Tú eres eh, parte de la columna vertebral de, de esta producción de Telenor. Sí, ha sido una experiencia, pues inolvidable, una experiencia maravillosa, eh, de la cual nos sentimos más que agradecidos por la empresa, por ese gran equipo eh, que ha conformado a la empresa para llevar a la, a la población, llevar a la ciudadanía, y, pues, un material didáctico, un material educativo, para que la misma, pues conozca y la historia dominicana, conozca eh, el, todo el proceso que comprende la Primera República, todos los conflictos, eh, las situaciones que viven y las diferencias eh, políticas, las, de, las decisiones económicas, eh, políticas y sociales que inciden en todo este proceso de la Primera República. Robert, en este tema del día de hoy, sobre reflexiones tuartianas, vamos a conversar sobre Duarte, pero vamos a llevar al Duarte asequible, ¿verdad? Al Duarte que podamos comprender, que los jóvenes puedan comprender. Y me surge la primera pregunta, ¿cuáles eran las ideas políticas de Juan Pablo Duarte? Bueno, Duarte desde su convicción y su formación social y política y nos muestra una idea donde todos los... es una especie... Eh, de socialismo. O sea, lo que plantea Duarte sobre su visión política es una especie de socialismo que él entiende donde los ciudadanos puedan, los dominicanos, como él le llamó y le, y, y le llamaron los trinitarios, le llamaron ese grupo que, que fraguaron lo que hoy es República Dominicana, era donde todos los dominicanos pudieran converger bajo la libertad bajo la igualdad de derechos y que todos los ciudadanos gozaran de los mismos privilegios y que fueran respetados pero también que tuvieran entonces unos deberes eh, que cumplir con la patria y para la patria. Esa es la idea política de Duarte y es bajo esa idea que se construye la República Dominicana. Y esto queda expresado en cada uno de sus pensamientos. Y podemos citar el, podemos citar uno que dice, trabajemos por y para la patria que es lo mismo que trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. O sea, esto que he expresado, ahí, trabajemos por y para la patria, que es lo mismo trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. O sea, desde esa convicción eh, que Juan Pablo Duarte entonces eh, decide fundar la República y organizar entonces diversos movimientos para la construcción de la República Dominicana. Y así lo consigue, y así lo demuestra en su práctica, y así lo va a demostrar posteriormente ha proclamado la independencia de la República, independientemente de todas las situaciones que pudo vivir en, la en los pocos días que duró en la República Dominicana y cuando debe de irse al exilio que se va desterrado por el, el atero y, y presidente de la República, Pedro Santana. Correcto. Hay un momento ya luego de, de consumada la independencia de la República Dominicana donde estando en Santiago, de manera específica, Juan Pablo Duarte recibe eh, una carta donde se le pide que sea presidente de, de la República, estando incluso Sánchez como, ¿verdad?, eh, en ese momento en la, en la presidencia. Él les dice a, a, a sus seguidores, a sus discípulos en ese momento, que lo único que él quería era verlos felices, ¿verdad? Declina el honor de ser presidente, les agradece. Y le dice que lo único que quiere es ver al pueblo uh, y verlos a ellos felices, libres. Y entonces él hace ahí la acotación de que sean justos lo primero. si quieren ser felices, ¿verdad? ¿verdad? Y sed unidos y apagaréis la tea de la discordia. ¿Qué entiendes tú que provocó que, el, que Duarte en ese momento no aceptara la presidencia cuando él era el ideólogo de este proyecto? Hay algo interesante en esto y es que Duarte hace converger todos los sectores o los sectores de mayor influencia en la sociedad, en, en la parte este de la isla, bajo la idea de independizar la República. Pero esos sectores, dentro de esos sectores, vamos a, vamos a tener entonces los conservadores y a esos que no que entendían y que no creían que la, no podía, la República Dominicana no podía subsistir, no podía mantenerse como una república independiente. Que no estuviera bajo el protectorado o bajo el respaldo de una gran metrópoli, ya fuera España, ya fuera Francia, ya fuera Inglaterra, ya fuera Holanda, ya fuera Portugal. Entonces, bajo esta circunstancia que vive la recién fundada república, es que yo asumo que Duarte no se interesa por ser presidente de la república. Además, además que independientemente de que ya se había proclamado la independencia. Se, se asume que para mantener esa independencia debía de haber un gobierno que estuviera por lo menos un respaldo militar. Claro, no, no había un ejército convencional en la parte este de la isla en la República Dominicana, no había un ejército convencional porque se estaba formando la república. Entonces, ¿quién sí constaba con un ejército que no era un ejército regular? Repito, porque no eran entrenados, sino eran campesinos que bajo el machete y defendieron la República Dominicana. ¿Y quién contaba con, este, con estos campesinos, con este ejército? Era Pedro Santana, sí, sí. por ser terrateniente y atero en el este. Pero otra persona también en, en este escenario político que va a tener condiciones y va a tener mucha, mucho, muchas personas bajo su responsabilidad, bajo su mandato, va a ser entonces Buenaventura Báez. Y por esto yo entiendo que Duarte, visualizando esto, y entendiendo que él, con los trinitarios, no podía sostener la República, es que asume entonces, es que decide no aceptar la presidencia de la República, porque se da lo siguiente. Eh, Sánchez, Francisco de Rosario Sánchez, va a ser el presidente de la República, nombrado por la Junta Central Gobernativa sí. de Tomás Bobadilla, pero a los 15 días, Pedro Santana le va a dar un golpe de Estado. Entonces, tomando todo esto como referencia, podemos entender y podemos analizar ese comportamiento de Juan Pablo Duarte porque lo mismo pudo haber ocurrido con Duarte porque esos sectores conservadores no iban a perdonar ni iban a permitir que Juan Pablo Duarte fuera el presidente de la república porque su interés, o sea la visión de Duarte era una república independiente sin la injerencia de ninguna otra nación o sea nosotros somos república dominicana y nosotros vamos a tener un sistema de gobierno que responda a los intereses de la república dominicana y, lo, y él lo expresa en uno de sus pensamientos o sea, nosotros somos República Dominicana y el gobierno, cito a Duarte, el gobierno que vaya, a tener la, que vaya a tener la República Dominicana debe de ser un gobierno representativo, democrático y justo con los dominicanos. Y esto lo expresa Duarte en uno de sus pensamientos. Entonces, tomando todo esto como referencia y analizando ese pensamiento de Duarte, es que desde mi punto de vista, claro, entiendo que debido a esto es que Duarte, tomando todo esto como referencia, es que Duarte decide no asumir la presidencia de la República. Robert, algunos historiadores dominicanos muestran a un Duarte romántico, tan romántico que roza los límites de la debilidad. En la parte, verdad, de si se quiere, física y en la parte de la toma de decisiones, de, que lo involucraban a él. ¿Entiendes tú que Duarte fue débil al no aceptar la presidencia de la República y luego entonces quedarse un tiempo en, en, fuera del país? No. No. Lo que tenemos que situarnos es en. O sea, contestó, eh, situarnos en el momento, en la época. O sea, todo hecho histórico se da en un espacio y en un tiempo. O sea, tenemos, debemos analizar tiempo y espacio para el estudio histórico. Sí. O sea, ¿qué situación vive la República Dominicana en este momento? ¿Qué le conviene a la República Dominicana en este momento? Y una pregunta que debemos hacernos, ¿contaba Duarte con el respaldo de la mayoría de la, de la población dominicana para garantizar su estabilidad en el gobierno? Es lo, es, esa Creo que esas son preguntas que nosotros debemos hacernos. Entonces, buscar respuesta en ese sentido nos llevaría a, a entender si Duarte fue débil o no para tomar decisiones. Yo asumo que no. Porque son las circunstancias. O sea, eh, como se dice, el hombre, es, eh, el, el hombre es él y su circunstancia. Entonces, en el momento, en el momento, Duarte no podía, o sea, no estaba en condiciones ni políticas ni sociales para asumir la presidencia de la República. Porque eh, fíjate, ni siquiera, ni siquiera el proyecto de constitución de Duarte fue asumido por, por, el, por el gobierno de Santana. Ni por la junta Primero no fue asumido por la Junta Central Gobernativa, después tampoco fue asumido por, la, por, por el gobierno de Santana. Entonces, si ni siquiera el proyecto de constitución es respetado, ¿qué pudo haber pasado si él asumiera la presidencia de la República? Son preguntas o eh, una línea de investigación que nos puede conducir a nosotros a respuestas certeras sobre el comportamiento de Duarte. Entonces, ¿se puede decir que las ideas de Duarte en principio fueron derrotadas por lo mismo que... El lo llevaron a él, ¿verdad?, a, a la ejecución del proyecto de independencia. Eh, no fueron derrotadas. Eh, no, no pudiéramos decir eh, que se, las ideas de Duarte fueron, fueron eh, derrotadas, sino que no fueron respetadas por quienes eh, convergieron con él, por quienes actuaron con él en el proceso independentista. Claro, porque cada uno de estos sectores tenía una visión distinta. Claro, todos eh, asumían, todos asumían, que debíamos salir o sacar los haitianos de la parte este de la isla, pero que entonces, tras la salida de los haitianos, uno entendía que debíamos anexarnos a Francia, otro a España. Sí. Por ejemplo, Buenaventura Báez tenía su visión sobre eh, Francia y sobre Holanda, pero Santana tenía su visión sobre España, pero Duarte y los trinitarios tenían su visión sobre la fundación eh, de la República. Entonces, eh, no es que fueran derrotadas sus, sus ideas, sino que no fueron puestas en práctica, no fueron asumidas por ese gobierno, porque tenían una visión distinta sobre la República, sobre la fundación de la República, que a las que tenía Duarte. Ahora bien, sí, estas ideas van a ser retomadas, porque esas ideas de Duarte es lo que va, de, lo que va a levantar y es lo que va a despertar el fervor en los dominicanos cuando Pedro Santana anexa la República a España. Entonces, esas ideas van a ser tomadas, por los restauradores, por lo eh, fíjate, el, nosotros pudiéramos relacionar, o sea, ese levantamiento o ese pronunciamiento de, de Olegario Tenares está fundamentado en la idea de Duarte, sobre el respeto a la nación, sobre la fundación de la república, sobre una república libre e independiente, como lo expresa Duarte. O sea, Gregor, el, Olegario Tenares es el primero en, en expresarse y en revelarse en co contra la nación a España pero después va a estar el levantamiento que es el primer levantamiento armado el primer pronunciamiento, porque debemos delimitar el primer pronunciamiento va a ser el de Garios Tenares pero el primer levantamiento en armas es el de Moca, pero todo esto va a depender de lo que Duarte plantea sobre la fundación de la República Correcto, Robert permítenos interrumpir este interesantísimo conversatorio para ir a una breve pausa y luego continuar ¿verdad? reflexionando sobre Duarte. Gracias por continuar con nosotros en este programa especial, Reflexiones Duartianas. Estamos conversando con Robert Frías, quien es profesor de Historia. Robert, según lo que tú has podido estudiar en, en la historia dominicana, la vida de Duarte, ¿qué pudo haber impulsado al padre de la patria, al ideólogo de la independencia de la República Dominicana?, a irse del país tanto tiempo y no intentar volver por su propia, ¿verdad? Por, eh, por su propia convicción, durar 13 años en el, ¿verdad? En el Amazonas todo este tiempo, casi 20 años. Porque si esta era la patria que él amaba. Bueno, hay una pregunta interesante y o sea, es estaba que... frustrado. No. No. No, lo que pasa es que Duarte, o sea, si hay una figura y yo yo asumo que la primera figura nacionalista nacionalista de manera vertical y radical que tuvo la República Dominicana se llama Juan Pablo Duarte. Y, y lo podemos, podemos estudiarlo de la manera que queramos, y así lo vamos a encontrar por lo siguiente. Juan Pablo Duarte, cuando es desterrado junto a su familia, que Pedro Santana obliga a que deben de, ir, deben de retirarse, Duarte se va hacia el exilio y Duarte asume no regresar no regresar a la República Dominicana mientras tanto estén los conservadores en el gobierno y mientras tanto esos conservadores tengan la idea de anexar la República a una gran metrópolis y es lo que Duarte y es, lo, y, y es por esto que Duarte se va a mantener en el exilio. De hecho Duarte estuvo eh, ofertas tanto del eh, posterior ya tantos del gobierno de Santana como el gobierno de Buenaventura Báez y Duarte no, no la asumió. No lo hacemos porque su visión y sus principios no se lo permitían. Porque, el, bueno, hay uno de sus, de sus escritos que dice: eh, vivir el, no es lo mismo. Bueno, el, ahora no lo recuerdo no, no, no para citarlo textualmente, pero sí él habla de que no es, es lo mismo vivir sin. No, que no es lo mismo no, verdad, vivir sin patria eh, que vivir sin honor. Exacto. Más sí. o menos, pues, quería cito, eh, citarlo textualmente, pero él, él lo expresa ahí, que no es sin patria y sin honor. Es mejor vivir, vivir con honor y no sin patria. Porque es que eh, para Duarte la patria estaba por encima de los intereses de él, de su familia y, de, y por encima de todo el mundo. Porque él entiende que el país debe ser soberano, libre e independiente. Y lo expresa, si nosotros leemos cada pensamiento de Duarte y lo analizamos, vamos a ver que en cada fragmento de sus pensamientos podemos encontrar todo relacionado a la nación, a la independencia y a la soberanía de la república. Pero Duarte se queda, ¿verdad?, eh, impartiendo docencia, enseñando. ¿No estuvo en, en ese tiempo preparando un ejército...? Eh, motivando un ejército para venir a la República Dominicana a rescatar eh, eh, su proyecto de independencia. ¿Por qué? Lo que pasa es que Duarte era el ideólogo. O sea, Duarte tenía la idea de la república, tenía la idea de lo que era una república independiente, de cómo se puede construir una república. Pero sobre organización de ejército y sobre el uso de las armas... Quienes, quienes tenían experiencia y quienes tenían dominio y conocimientos en ese sentido eran Francisco Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, o sea, cada uno, y debemos de separar el rol que juega, cada uno, Sánchez y Mella, debemos de verlo desde el uso de las armas y desde la organización del ejército Duarte sobre las ideas de la construcción de la república. Robert, ¿entiendes tú que ha existido en la historia de la República Dominicana un hombre que haya emulado a Duarte, que se parezca a Duarte en sus acciones? Bueno. Y te digo en sus eh, acciones, porque hay gente que eh, profesa ser de una forma, pero que realmente en sus acciones son otra. Eh, es, una, es una pregunta un poquito complicada, porque, o sea... Juan Pablo Duarte, podemos verlo desde su trayectoria, desde su niñez, su adolescencia, su juventud. Podemos situarlo y no vamos a encontrar eh, elementos que pudieran contradecir a su práctica, y a su, sí. a su pensamiento y a lo que él plantea, o a lo que él planteó sobre la construcción de la República y su visión. No tenemos o no hemos tenido en la República Dominicana una persona con esa trayectoria de Juan Pablo Duarte. Ahora bien, tenemos muchos muchos que se han parecido han sido semejantes a, a Juan Pablo Duarte por ejemplo eh, podemos hablar eh, de Francisco Alberto Camaño sí. independientemente de, de, su, de lo que fuera su padre y de que él haya pertenecido al, a la milicia o al ejército de Trujillo el Camaño pero luego se reivindica en la revolución de abril y luego en Playa Caracoles podemos hablar también eh, bueno, eh, Gregorio Luperón de de, de, de lo que van a ser posteriores a Juan Pablo Duarte es el que más se asemeja a la figura de Juan Pablo Duarte Gregorio Luperón eh, pone a, su a la disposición de la república sus bienes al igual que lo hizo Juan Pablo Duarte para el proceso eh, de la guerra por la restauración claro, no va a ser el primero en, en tomar las armas en contra de los españoles porque va el primero que se va a levantar Santiago Rodríguez en el Cerro de Capotillo, pero sí Luperón juega un rol importantísimo y es el, el principal líder y, y héroe de la guerra por la restauración, que yo considero que Gregorio Luperón debe ser reconocido como cuarto padre de la patria, porque es quien construye y quien restaura eh, la república. Y, y debemos decir que Gregorio Luperón, y podemos buscar esto y... Y, y, y, y analizarlo en los apuntes de Luperón Luperón no habla de guerra, de la restauración Luperón habla revolución re de la restauración revolución, porque ellos tenían, entendían que era la revolución que iban a hacer para sacar a los españoles eh, de, la, de la recién fundada República Dominicana, que había sido anexada en 1861 por el Marqués de las Carreras Pedro Santana, porque aquí ya para el 61 para la anexión, debemos hablar del Marqués de las Carreras, que son eh, las negociaciones, una de las negociaciones que hace Pedro Santana para anexar la república, que va a ser nombrado eh, por España como gobernador eh, de la parte este de la isla, eh, que va a ser el eh, marqués, que va a ser eh, designado marqués, y por esto se le llama entonces a Santana el marqués de las carreras. Y, y cuando se, pro, se produce la, la anexión, entonces España va a nombrar un gobernador y va prácticamente a maltratar a Pedro Santana y yo asumo que esto es lo que lleva a Pedro Santana al suicidio, porque él termina él mismo eh, suicidándose por un estado de depresión que, que pasa después de ser derrotado por España también cuando no le designa bajo ninguno de los cargos que había convenido con España para la anexión eh, de la República. Robert, tú hablaste del de cuarto padre de la patria. En una ocasión en un programa de, de esta producción especial, la señora Virtudes Álvarez, quien es activista social, se quejaba precisamente de que este es el único lugar donde hay tres padres de la patria y que no hay una madre. ¿Entiendes tú que en la República Dominicana hemos sido machistas? Tú que eres un joven, ¿verdad? Y ya con una perspectiva diferente de, de la vida. ¿Entiendes tú que hemos sido machistas y hemos dejado a las mujeres fuera de la parte histórica, de la importancia histórica? Sí, lo hemos sido. Hemos sido muy, conservador, o muy conservadores eh, con relación a reconocer eh, la función y la labor de la mujer en todos los procesos, no solo en la independencia, no podemos alimentarnos en la independencia, no, no, claro no. sino en todos los procesos políticos y sociales de la República Dominicana. Y es que eh, si iniciamos, por ejemplo... Con, los, con la llegada de los españoles, para ir para ahí de tener una hilaridad, con la llegada de los españoles, la mujer juega un rol importantísimo en el proceso de resistencia al sometimiento español, y lo podemos situar en Anacaona. Pero sobre la resistencia, sobre los, los manieles, que fueron lugares de resistencia de los aborígenes, sobre los manieles, vamos a encontrar mujeres que hicieron resistencia a los españoles en los manieles. Pero si nos vamos entonces al, a la guerra de la reconquista de 1808, 1800, el, el, perdón, a la, a la de Pablo Incado, a la batalla de Pablo Incado de 1808-1809, vamos a encontrar entonces eh, mujeres que van a jugar un rol importante con, los, con, con Juan Sánchez Ramírez y con Siriaco Ramírez, que van a ser de apoyo, que le van a cocinar, que van a avisar. Y, y que van a, a estar pendientes de todo el proceso y que van a colaborar de una manera eh, enérgica sobre la guerra que libraron los dominicanos en la, en la, la guerra del, de la batalla de Pablo Incado, sobre eh, las tropas eh, francesas. Pero si nos situamos entonces en el proceso de la España, Boba también, sobre la ocupación haitiana también vamos a encontrar eh, mujeres que van a jugar un rol importante, sobre en la guerra de la restauración en la primera intervención militar de 1916, a la dictadura trujillista, en la revolución de abril de 1965. O sea, la mujer, claro, situándonos en la República Dominicana, la mujer va a estar presente en cada acontecimiento histórico y va a jugar un rol importante, claro, la historiografía tradicional no reconoce el papel jugado por la mujer en todos estos procesos. Y yo entiendo y asumo que nosotros, como dominicanos, como personas que estamos haciendo opinino en el estudio histórico debemos de rescatar eh, la participación de la mujer y poner, darle su valor y poner en el lugar que le corresponde a cada mártir, a cada heroína que se jugó la vida y aportó o ya ha aportado sobre la construcción de la república. Robert, evidentemente que Juan Pablo Duarte fue un líder político. En los últimos años en la República Dominicana hemos tenido líderes políticos, presidentes, Luis Cicerón, Horacio Vázquez, bueno, a Trujillo ni mencionarlo, ¿verdad? Eh, Joaquín Balaguer, eh, Jacobo Masluta, eh, ya en los tiempos más actuales eh, estuvo el caso de Juan Bosch, eh, el caso de José Francisco Peña Gómez, Leonel Fernández, Danilo Medina, Hipólito Mejía y hoy Luis Abinader. Estoy citando lo, lo, los principales, ¿verdad? ninguno de ellos se parece a Duarte no ¿Por ninguno qué? So, más se parecen pudiéramos más relacionarlo con, el, con Pedro Santana y Buenaventura Báez por el principio político o sea si hacemos si nos vamos al principio de la política podemos relacionarlo con Buenaventura Báez y con Pedro Santana porque no es lo mismo una cosa es el discurso y otra cosa es la práctica sí. por ejemplo eh, ¿de cuál? bueno, vamos, pudiéramos hablar uno de los gobiernos más democráticos o el gobierno más democrático que ha tenido la República Dominicana es el de Ulises Francisco Espaillat pero no podemos eh, relacionar la figura de Duarte con Espaillat en el aspecto político ahora en el aspecto social eh, si sí pudiéramos, porque Luis Francisco Payá ha sido uno de los gobiernos más honestos y, de hecho, es renuncia a la presidencia por denuncia de corrupción en su gobierno. En el aspecto, en el aspecto democrático también hay que destacar ahí, verdad, en, en tiempos más actuales a Antonio Guzmán. Bueno, el, eh, de, sobre Guzmán te puedo decir que lo más conservador que ha tenido la República Dominicana como organización política es el PRD, hoy PRM. Y lo podemos situar en la práctica. Pero ellos normalmente cuando han sido presidentes juran, ¿verdad? Eh, sí. Y si se quiere, se ven representados o se hacen representar en los padres de la patria. Lo mencionan muchísimas veces su discurso. Exacto, en el discurso. Eh, Tú lo la, acabas de decir. ¿La sociedad por, no le exige a la sociedad, no le estamos exigiendo a los presidentes que se parezcan a, a los padres de la patria? Claro que sí. Y desde ahí que tenemos que construir la república que soñó Duarte. En el discurso, como tú bien expresas, en el discurso se parecen a Duarte. Ahora bien, vamos a analizar la práctica de eso. Por ejemplo, como estamos en el contexto de los gobiernos del PRD, ¿por qué, cuál política estatal estableció Antonio Guzmán Fernández con relación a la soberanía nacional, a la soberanía de la república, al respeto de la república? ¿Y qué vínculo? ¿Qué vínculo estuvo el gobierno de Guzmán Fernández con el imperialismo norteamericano? Claro, debo reconocer, porque tampoco podemos eh, mancillar eh, y debemos de ser coherentes, debo reconocer que Antonio Guzmán Fernández Antonio Guzmán Fernández ha sido uno de los, de los gobiernos del PRD, del, de, claro, en el PRD, que más respetado la soberanía. Y de hecho, eh, hay un libro interesante que se llama, es sobre la revolución de abril, la esperanza desgarrada, y Guzmán Fernández le, le, no decide asumir la presidencia de la república en la revolución de abril que se la propone el, un delegado, en el, cuando se reúnen en Puerto Rico eh, la ONU y un delegado de estadounidense, y Guzmán Fernández, Joaquín Balaguer, y Juan Bosque le proponen que asuma la presidencia, él dice que bajo los criterios que establece Estados Unidos, él no va a asumir la presidencia. Eso debemos reconocérselo a, a Antonio Guzmán Fernández, pero fue un gobierno entreguista ante el imperio, ante el imperialismo norteamericano. Y si analizamos entonces el gobierno de Jorge Blanco, ahí es que es la cosa es grande. Y solamente voy a citar un, un acontecimiento para que podamos, porque tampoco me gusta inducir al conocimiento, me gusta dejar preguntas y dudas para que la persona se interese, entonces puede indagar y construir entonces su propia idea y desarrollar el pensamiento crítico. La poblada de abril del 84, por ¿cuál es, o sea, ¿cuál es la circunstancia? ¿Qué situación motiva a esa poblada de abril del 84? Es las medidas económicas que establece Jorge Blanco que fueron motivadas por el FMI, por el FMI. ¿Quién dirige el, el Fondo Monetario Internacional. ¿Quién decide qué va a hacer el Fondo Monetario Internacional? Y esto es lo que va a provocar la, la revuelta de abril o la poblada de abril del 84. Pero después, entonces, vamos a extrapolarnos al gobierno de Hipólito. ¿Qué hace Hipólito en su gobierno? Es tan entreguista y tan conservador que manda, envía soldados dominicanos a invadir a Irak, a saquear a Irak junto al imperialismo norteamericano. ¿Y los gobiernos de, Entonces, de, de Balaguer? ¿Y, ¿Y los del PLD? Y, sí, ahora vamos a ir con eso ahora. Entonces, este gobierno, en el, en el gobierno actual, o sea, estoy haciendo un arrastre por parte, por organización política, este gobierno actual que tenemos, en seis meses ha demostrado que está postrado ante el imperialismo norteamericano, porque no hay diferencia entre el PRD del 78 sí. y el, al 82, ni del 82 al 86. No hay diferencia alguna en el PRM de hoy. Es lo mismo, él tienen la misma temática de gobierno. Entonces, en estos seis meses ya este gobierno ha demostrado y el refajo, como decimos popularmente, sobre lo que tiene que ver con las decisiones. Y yo digo, yo digo y asumo que las, deci las decisiones, y políticas y económicas de la República Dominicana se están trazando desde la Embajada Norteamericana en la República Dominicana. Permíteme, Robert, hacer una breve pausa para luego continuar con este conversatorio que se ha puesto caliente, ¿verdad? Vamos a la pausa y en breve, en breve regresamos. Gracias por continuar con nosotros en este conversatorio sobre reflexiones tuartianas. Estamos conversando con el profesor de Historia, Robert Frías. Robert, antes de, de la pausa conversábamos sobre la forma de gobierno en los últimos 100 años de la República Dominicana. Hablabas de la forma de gobierno eh, implementada por los gobiernos del PRD, hoy PRM. Pero quisiéramos saber eh, si los gobiernos del Partido Reformista si los gobiernos del PLD en algo se han parecido a lo que quería Duarte. Bueno, sobre el reformista y sobre el tipo de gobierno de Joaquín Balaguer, porque el reformista es el único presidente que estuvo sí. Joaquín Balaguer, sí, el único. Tenemos la figura perfecta de Pedro Santana. En Balaguer. En Balaguer. ¿Por qué? Fíjate algo interesante, ¿qué hace Pedro Santana con los trinitarios? Pedro Santana destierra a todos los trinitarios. Mediante decreto. Joaquín Balaguer, cuando asume la presidencia el primero de julio de, mil, de junio de 1966, lo primero que hace es perseguir a los héroes de la República Dominicana que defendieron la soberanía y la patria en la Revolución de Abel del 65 y lo envía al exilio. Fíjate algo interesante. Fue como una repetición de la historia. Eh, bueno, la historia no se repite porque hay di diferentes actores. Sí hay hechos que se asemejan. Fíjate sí. algo interesante. ¿Qué pasa con ella en el gobierno de Santana? Me ya ha enviado al exterior como, el, como diplomático. Pero Francisco Alberto Camaño, que es líder y héroe de la Revolución de Abril, de abril es enviado por Joaquín Balaguer a ¿dónde? A Francia, como agregaro, como agregado militar a Francia. Entonces, es lo mismo, o sea, una, una, una política gubernamental que se repite y por esto podemos relacionar a Santana con Joaquín Balaguer. Y es lo, y es lo que va a hacer Joaquín Balaguer durante su gobierno, perseguir y exiliar a todos, los, a todos los dominicanos, independientemente que fueran civiles o militares, que estuvieron y que jugaron un rol importante en la revolución de abril, enviarlo hasta el exilio. Y lo que no envió al exilio, entonces, perseguirlo y asesinarlo. Claro, él decía que él no sabía de esos crímenes, pero él, él es el presidente. Y la persona más informada de la República es el presidente. Entonces, es una política que la estableció Pedro Santana y que se va a repetir durante los gobiernos de, durante el gobierno de Joaquín Balaguer, perseguir a sus opositores, perseguir a los que han defendido la soberanía y la patria y asesinarlo, exiliarlo y entonces des, prácticamente desaparecer ese fervor patriótico en la juventud dominicana. Robert, en el 1996... El Partido de la Liberación Dominicana llegó al poder hasta el año 2000, luego volvió en el 2008, hasta la fecha de manera continua. En el PLD, los gobiernos del PLD se ha aparecido en algo. Hay algo de los ideales de Duarte ahí en esos gobiernos. Eh, no. Tampoco. No. Porque es que no han construido, o sea, Duarte. Sobre el ideal, Duarte tiene muy claro en su ideal y lo expresa, como te, te mencionaba anteriormente, lo expresa en cada escrito. O sea, Duarte dice, vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. Y no podemos, no encontramos en la República Dominicana un gobierno, no hemos encontrado un gobierno que pueda asimilar simplemente esta frase de Duarte. Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. Porque todos estos gobiernos han sido entreguistas de una u otra manera ante, ante el imperialismo norteamericano. Y vemos, y el nivel, por ejemplo, el PLD, yo te lo puedo contextualizar a ti, con Buenaventura Báez. El nivel de corrupción de los gobiernos de Báez. A tal punto que los productores de tabaco del Cibao fueron engañados por Buenaventura Báez. Con el papel moneda sí, una. con el papel moneda sin respaldo o el papel moneda inorgánico, como se le quiera llamar. Pero es lo mismo, entonces, lo que te, te decía anteriormente. O sea, podemos relacionar los tipos de gobierno los que hemos tenido con Santana y Báez, ningunos. Ninguno de ellos han salido de ese perfil de Santana o de Baez, ya sea para perseguir a sus opositores, perseguir a los que tienen una visión o un ideario nacionalista y en defensa de la patria y la soberanía, o también en los altos niveles de corrupción eh, en la República Dominicana. Robert, desde el punto de vista de la estructura de las organizaciones políticas en la República Dominicana, si se quiere, el primer partido político fue la Trinitaria, ¿verdad? Ya en lo que tiene que ver con la parte de la gesta de la independencia, la filantrópica y la dramática, como organizaciones, ¿verdad? Una secreta, las otras un poquito más abiertas. ¿Ha existido en la República Dominicana, luego de la independencia y hasta la fecha, alguna organización política, llámese partido? ¿Que se parezca a la trinitaria, a la filantrópica y a la dramática de Duarte? Bueno, quizás no, no, no organizaciones políticas, pero sí movimientos. Sí movimientos que van en procura eh, de defender la soberanía y del respeto eh, a la ciudadanía. Y tenemos, eh, por ejemplo, podemos hablar de los pensadores eh, que se opusieron a la... O, podemos decir pensadores o escritores o poetas que se opusieron a la primera intervención militar de 1916. Eso, desde el, desde el movimiento que fueron llamados por el imperial, por, los, por los gringos, fueron llamados gabilleros sí defendieron lo que Duarte había planteado sobre el respeto y, y, y lo que plantea en la Trinitaria, sobre el respeto a la soberanía y la construcción de la república. Este, y bueno, el movimiento de liberación dominicana que va a ser el, el centro de resistencia a la dictadura trujillista por el respeto a los derechos de la república y el respeto eh, a, la, a la nacionalidad, el respeto a los dominicanos, el movimiento de liberación dominicana y, y posterior a esto eh, el movimiento 14 de junio que va a, llamar, sí. va a llevar el nombre por el grupo de dominicanos que se van a reunir o van a converger en el, en el exterior del país para derrocar la dictadura trujista. Y ya, eh, sí, eh, pero esto ya no podemos verlo ni como organización, ni como, ni como, organi ni como movimiento, ni como organización política, sino bajo el, los dominicanos que se lanzaron a las calles en abril del, del 65 a defender eh, la república y a defender la soberanía ante el, el, la intervención militar y ante el abuso cometido... Por, ...por Estados Unidos... ...y con lo que relacionábamos ahorita... Eh, ...sobre los gobiernos... ...a mí me da vergüenza... ...o me dio vergüenza... ...cuando el presidente de la República... Danilo Medina pedía... A, al, ...al gobierno estadounidense... Le, ...les rogó... ...una... ...un perdón... ...o sea que Estados Unidos perdonara... A, ...le pidiera perdón a la República... un desagravio, desagravio... ...el desagravio a Estados Unidos... Sobre la para la, la, la intervención militar del 65, se lo pidió y no había que pedírselo, no había que pedírselo. Ahora bien, si los dominicanos, eh, desde, desde la convicción y desde la posición siempre, hemos estado conscientes de la defensa eh, de la República, y esto podemos eh, verlo en la figura desde antes de, de la construcción de la República Dominicana como nación, como Estado, podemos verlo en la figura de, de Siriaco Ramírez, en la figura de los trinitarios de Duarte, en la figura de Luperón, bueno, en la figura de Gaspar Polanco, que no podemos eh, marginarlo, y en la figura de, de, de España, en la figura de Gregorio Urbano Gilbert, en la figura de Américo Lugo, eh, en la figura de, bueno, voy a mencionar uno que no es muy conocido, pero de Jiménez Moya, que es de la, revolu del, del, del, del, del la resistencia a la dictadura, y eh, Francisco Alberto Camaño, Mauricio Báez, a Mauri Germán Aristi, a Amin Abel Hasbún, Prandi Leal Pandachuto. O sea, tenemos un sinnúmero de dominicanos que han eh, asumido desde su visión política los principios de Duarte y la defensa eh, de la soberanía y de la patria. Robert, te voy a poner ahora en una situación eh, interesante. Eh, de los líderes políticos de los últimos 100 años, ¿cuál tú crees que es el que más ¿Se parece a Duarte? Es, una pregunta, es un poquito complicado, pero eh, yo me identifico con la figura de Luperón. ¿De Luperón? Con la figura de Luperón. Pero tráeme eso a los últimos 100 años. Bueno. El... Lo podemos bajar incluso a 80 años, 70. ¿verdad? Es que es difícil, porque, por ejemplo, los... O sea, relacionar a Luperón. Juan Juan Bosch, por ejemplo. No se parece eh, no, a Duarte, ¿no? ¿no? ¿Por qué? No. Juan Bosch, eh, y es un criterio, y me van a disculpar los peleadistas, pero tengo que ser objetivo. Juan Bosch fue una figura un tanto narcisista, y Juan Bosch no aceptaba segundo. Y esto lo podemos encontrar claro. Tenemos que leer con pinzas, y tenemos que leer eh, estudiando el comportamiento del nivel. Esto yo lo entendí en dos libros de Juan Bosch. Uno es Crisis de la Democracia de América en República Dominicana. Si leemos a Juan Bosch, hay la contradicción que hay entre Juan Bosch y Manolo Tavares Justo, podemos entender entonces cuál es el comportamiento de vos. Juan Bosch incluso acusa y dice, claro, yo no sé, dice Juan Bosch, no soy comunista, incluso a tal punto de acusar a Manolo Tavares Justo que era financiado por el imperio, por, por Estados Unidos. Pero sí, en ese, en ese escenario político, quien era financiado por Estados Unidos era Fabio Fiallo, por la unión eh, que representaba, eh, Viriato Fiallo, perdón, Viriato Fiallo, que era el emisario de Estados Unidos y que creó una organización política llamada la Unión Cívica Nacional. Y el otro libro es, eh, que define la figura de Juan Bosch, es el de los hombres de Cayo Confite de Ángel Miolán, que Ángel Miolán era el presidente, o sea, el secretario general del Partido Revolucionario Dominicano, que es de los fundadores eh, del Partido Revolucionario Dominicano. Claro, no podemos mancillar tampoco... Eh, la figura de Juan Bosch porque fue nacionalista fue nacionalista, esto no podemos quitárselo fue en, en su gobierno de siete meses fue, defendió los derechos fundamentales de los dominicanos y crea el proyecto, o sea la constitución eh, se promulga la constitución más liberal y democrática que ha tenido la República Dominicana Robert, no me quiero quedar solamente con, con, con el personaje de Juan Bosch sino también Manolo Tavares justo ya en la última faceta eh, Camaño ¿No se parecían sí. a Duarte? Eh, asumieron algunas de las prácticas de Duarte, pero más bien yo me identifico en lo contemporáneo con y Germán Aristi. Amaury Germán Aristi. Germán Aristi. Que algunos eh, escritores han querido mancillar con decir que asaltaron el, el Bank of Canada, el Royal City sí. Bank of Canada, eh, que asaltaron el banco. Sí, asaltaron el banco, pero fue para tener los recursos para darle un golpe de Estado eh, al, al gobierno de Joaquín Balaguer. Y la manera en la cual es asesinado o, eh, o, o, o fusilado a Mauricio Germán Aristi junto a Prande Leal Pándaco, Chuta y Héctor Bienvenido Cerón, es lo que va a definir el tipo de hombre que es a Mauricio Germán Aristi. Sí. Y verlo en la Revolución de Abril, siendo apenas un adolescente con un fusil enganchado, defendiendo la soberanía y la, y la patria, entonces es lo que nos permite a nosotros relacionar ese perfil político de Amaurio Herman Aristi con el perfil eh, político de Juan Pablo Duarte. Por último ya, Robert, en esta interesante conversación, ¿cuáles crees tú que son los factores que han influido en que ningún político de, eh, contemporáneo ni ninguna organización política se encuadre dentro de los ideales de Duarte? ¿Qué ha pasado? Este, esto lo voy a definir con uno de sus pensamientos, porque, si lo, si, porque ninguno ha querido practicarlo. Y Duarte dice lo siguiente, cito textualmente, nunca me fue tan necesario como hoy tener salud, corazón y juicio. Hoy que hombres sin juicio y sin corazón atentan contra la salud de la patria. Pero entonces o sea, todos los políticos que Los gobiernos y bueno, los, los líderes políticos que ha tenido la República Dominicana, al parecer, al parecer, no han estudiado la figura de Duarte. Al parecer no se han, no se han interesado por ese proyecto de república que soñó Duarte. Porque no lo han expresado en los hechos. No lo han expresado en los hechos. Yo decía en, en un encuentro anterior que estuvimos aquí, que cuando los gobiernos, los políticos van allí al Panteón Nacional o van a alguna, a alguna plaza pública a emolar los principios de Duarte eh, y sobre la visión de Juan Pablo Duarte... Yo entiendo que ellos van allí para asegurarse que Duarte y los trinitarios están bien enterrados, están bien sepultados y que no van a salir de ese, moment, de ese lugar donde están para enfrentar y para cuestionar el sistema de gobierno o, lo, o la, los políticos que tiene la República Dominicana. Bien. ¿Se debería eh, fundar en la República Dominicana el Partido Duartista Dominicano? Pudiera ser. Pudiera ser. Con hombres comprometidos con y para la patria como bien dice Juan Pablo Duarte. Claro que sí que se pudiera fundar, porque no todo está perdido. Hay hombres y mujeres en la República Dominicana que siguen y que hacen cumplir en sus principios y en su forma lo que, lo, el pensamiento de Duarte. Y con esos hombres y mujeres se puede construir una mejor república y se puede hacer eh, realidad el proyecto de república que pensó y que ide ideó eh, nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Robert, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y por permitirnos eh, llegar a, a la sociedad eh, mediante eh, este espacio. Hemos conversado, señores, con el profesor de Historia, Robert Frías, con quien hemos estado ¿verdad? en una amplia conversación sobre las reflexiones duartianas. Será hasta una próxima ocasión.